Sí, ya estamos. Vamos a empezar el... que tengo de explicar un informe de políticas culturales. y que tenga un poco de sentido lo que hemos generado a raíz de una ayuda del programa Cultura de la Unión Europea, que es una investigación sobre cómo podemos, desde la cultura libre, vislumbrar y contribuir a diseñar un marco de regulatorio de políticas para la cultura que puedan hacer que ...las ideas y los principios que vienen regiendo la cultura libre... ...de transparencia, de acceso, de, de neutralidad, de sostenibilidad... ...pueden estar presentes en el marco de políticas culturales... ...y a la vez propiciar que todas esas personas que trabajamos... ...y vivimos en la cultura libre podamos vivir económicamente de ello. Este informe uh, me está confeccionado con... ...somos cuatro partners, aquí con Servas Exnet desde Barcelona... Está Ken Islanda Ámsterdam, Amsterdam, la World Information Institute de Viena y el National Generalistic Research Foundation de Atenas. Y entre estos cuatro grupos colectivos hemos estado trabajando durante este año para diseñar este informe que me toca presentar. Que si queréis echarle un vistazo hay ya copias en la parte de atrás de la sala y algunas para consultar. Y en breve, muy breve, y Twitter y las redes y esas cosas os avisarán de cuándo van a estar disponibles en PDF. Dicho esto, presentación, voy a apagar el teléfono, que me he olvidado hacerlo. Y empezamos. Um, básicamente, el, uno de los, de los temas que ha circulado, sobre todo en foros como este o en este mismo foro durante los años anteriores, es la necesidad de plantear cómo se puede hacer prácticas sostenibles viniendo siempre desde la intuición o aprendiendo desde el software libre que había una posibilidad de crear ámbitos económicos y modelos de producción, de distribución que no tenían que pasar por ciertos estándares o, o modelos privativos. Pero nos faltaba un poco de empiria o en muchos casos hablábamos de, de cierta ilusión pero teníamos pocas bases empíricas para demostrar que efectivamente en cultura estaba pasando lo mismo que había pasado en el mundo del software. ...en ese sentido... ...se me está acoplando un poco... ...eso voy a apagar los, los micros... ...creo que mejor así, ¿no? Bien... Es, ...es lo que tengo... ...polivalente... ...políticas públicas y hacker... ...bueno... he echado a perder... ...entonces lo que, lo que hemos estado trabajando es... ...durante este último año... ...entrevistando tanto empresas... ...colectivos, instituciones... ...que están apostando por la cultura libre, que han conseguido desarrollar modelos sostenibles... ...y ver, por un lado, cómo han sido sus modelos de trabajo... ...pero por otro lado, de forma más importante, cuáles son los obstáculos o, lo, o las regulaciones... ...que han impedido o que han hecho que su modelo tuviera problemas para prosperar. Entonces, lo que vais a encontrar aquí, básicamente, es un mapeo de todas estas iniciativas... ...y... ...una serie de recomendaciones para políticas... ...para hacer que estas iniciativas... ...que estos emprendedores de la cultura libre... ...que estos archivos, que estos espacios independientes... ...puedan prosperar, puedan hacerse una vida... ...y puedan seguir trabajando y ser sostenibles. Obviamente, pues hemos encontrado... ...que siguen habiendo ciertos monopolios... ...y ciertos grupos de presión... ...que intentan favorecer un modelo arcaico... ...que ya todas y todos conocemos y que poco más... ...y no voy a ahondar mucho en ello... ...porque en la siguiente presentación... Vamos a, con Rubén, que ya está aquí, vamos a hablar más específicamente de cómo han sido la construcción de las industrias culturales y el tipo de monopolios que producían. Y además creo que en, entre nosotras y nosotros ya sabemos bastante bien de qué estoy hablando. Y hemos buscado también modelos que respeten y operen en diferentes esferas de, va de valor. Es decir, entender la economía no como un solo valor económico, sino como esferas de valor colindantes en que lo económico, lo social, lo cultural tengan que estar representadas y tengan este, este triple bottom line que se, de tantos estamos hablando. Hemos hablado con empresas que ponen en crisis el copyright como modelo de generación de rentas y presentan formas más creativas, o interesantes por lo menos, de crear riqueza sin tener que hacer hechos, uso de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, este trabajo ahonda y continúa explorando ya muchos de los temas que se presentaron tanto en el Charter for Innovation que ya podéis encontrar desde hace varios años online y que ha sido uno de los informes como que ha tenido más resonancia y a nivel de producción de propuestas de política cultural y por otro lado Sustainable Model for Creativity, que era el informe que hicimos hace tres años en el que explorábamos esta idea de la sostenibilidad para proyectos creativos. Entonces, como que está, este informe sigue esta, estas, estas ideas, estas intuiciones que, que aportábamos y lo contrasta con Empiria y con modelos ya consagrados o que han demostrado que, que funcionan. Y veréis que, si ojeáis un poco esto, veréis que está dividido en cuatro grandes apartados. El primero lo hemos llamado Emprendedores de la Cultura Libre, y parece raro que yo diga la palabra emprendedor, pero os explicaré por qué tiene sentido que lo diga. La otra es Crowdfunding, la tercera es Instituciones de Memoria y el último es Espacios Independientes. Entonces os voy a explicar paso a paso un poco qué tipo de ejemplos y qué tipo de casos aparecían en cada uno de esos apartados y por último voy a acabar en qué tipo de recomendaciones para políticas públicas hemos, hemos establecido. Sin duda la aparición de la esfera digital ha propiciado nuevas formas de organización, Estructuras facilitando que aparezcan estructuras más horizontales y capaces de crear nuevas formas de, institucional, de instituciones y de organizaciones económicas. ¿no? Y hemos empezado a ver modelos de trabajo donde hay mucha más relación con las comunidades y el feedback directo entre comunidades y productores, productoras culturales. En ese sentido, hacemos, estamos viendo a través de las entrevistas que hemos realizado que esa idea de productor-consumidor, de ...empresa, público... ...no tenía mucho sentido en muchas de esos ...y entonces vamos viendo cómo se articulan comunidades expandidas... como los límites entre quién colabora, quién participa de estas empresas... ...y cómo se distribuyen los beneficios que estas generan... ...se vuelve mucho más poroso, ¿no? Entonces, en ese sentido nos gustaba pensar en esta, esta cosa... ...de emprendedores de la cultura libre... ...porque lo planteamos como una forma de escapar... ...de la noción clásica de emprendedor... ...que es un sujeto que busca maximizar sus beneficios de forma individual... Y estamos empezando a pensar emprendedores como comunidades activas que explotan recursos de forma colectiva. ¿no? Entonces, queremos dar un poco la vuelta a esta palabra de emprendedor y ver cómo de la cultura libre se generan otras formas de crear modelos económicos que no tienen tanto que ver con la maximiz maximización individual de beneficios, sino con la producción de riqueza y la distribución y la gestión colectiva de estas formas de riqueza. Claro, para que eso pase... Muchas de estas empresas nos comentaban que era necesario borrar, borrar o, o romper o, o traspasar ciertas barreras institucionales o jurídicas que te hacen tener que elegir entre ser consumidor y productor, cuando muchas de estas empresas son comunidades activas donde esa distinción no tiene tanto sentido, porque lo que es la colaboración, la participación, la decisión, la toma de decisiones colectiva… ...ya no hace que sea tan clara esa diferencia. Entonces no estamos hablando de esta, esa vieja figura del prosumer... ...que era como una especie de categoría bastante bastante absurda... ¿no? De, ...de como de participación y evaluación social... ...sino que estamos hablando de marcos que te obligan a tomar una, una postura... ...cuando vemos que las comunidades de producción colectiva... ...son mucho más porosas y donde los modelos económicos... ...y el tipo de emprendedores que surgen de aquí... ...son por lo menos muy diferente de lo que se nos había estado contando hasta ahora. Vemos que son... ...economías que no dependen de que haces, sino de la abundancia. Es decir, que el problema principal para definir los modelos no es la piratería... ...ni son sistemas cerrados, sino el problema que se encuentra en muchas de estas empresas... ...es la, el, la, la privacidad excesiva y la falta de acceso. Entonces, como que abriendo el acceso, encontramos otro tipo de modelos económicos posibles. Uno de ellos, por ejemplo, es que hemos... ...así como en el informe está dividido en, en áreas... En acceso y distribución, por ejemplo, tenemos Play FM de Viena, que es una radio online que se dedica a streamear de forma gratuita contenidos generados por DJs. Entonces el streaming es gratuito, muchas o casi todas las obras están en Creative Commons y su modelo de negocio depende de después, a través de la tienda de Amazon, se pueden comprar los cortes y ellos generan apps para teléfonos que son de pago, donde tú puedes escuchar la música desde tus propios teléfonos. Entonces, aquí vemos que se busca ese equilibrio de permitir el acceso y a facilitar que se difunda de la música y al mismo tiempo encontrar, a través de la producción de apps, a través de la colaboración con terceros, una fórmula en que se puede después retribuir, además de una forma bastante clara, porque Amazon te dice exactamente qué se ha comprado a cada uno de los autores que contiene el catálogo. Entonces, vemos que es uno de los proyectos que nos interesa. Otro de ellos, por ejemplo, es Bodo, que es una distribuidora audiovisual que tiene sede en Londres y Berlín. distribuyen películas por un modelo bastante contraintuitivo que distribuye a través de los torrents es decir tienen un tracker y tú te descargas a través de torrent que era todo lo contrario a lo que hasta ahora nos dictaban que, que, ¿no? que el torrent es lo que está matando al cine, que bueno ya es, eso ya es, se ha vuelto tan absurdo como, como lema ¿no? y como lo estamos viendo ha sido el IVA del 21% uno de los mayores ataques, pero bueno es otro tema entonces lo que han utilizado son el sistema torrent para distribuir las películas son donaciones voluntarias y, por ejemplo, una de las miniseries que se ha confeccionado específicamente para Bodo, que es Pioneer One, que es una miniserie de ciencia ficción bastante divertida más tiene 3,8 millones de descargas. 3,8 millones de descargas para una película autoproducida y con un presupuesto muy bajito es muchísima. Entonces, tanto la distribución como la relevancia que le ha dado esta herramienta ha generado un movimiento... ...que por otro lado ha facilitado que estas películas pues, entren en salas comerciales... ...o circuitos de distribución más comercializados... ...pero además todas las donaciones han permitido que se sigan produciendo... ...los capítulos de toda la saga de, de Pioneer One. Entonces vemos que la distribución a través de Torrent tiene sentido. Y además una, una distribución con tantos millones de trackers... ...hace que sea facilísimo, rapidísima y mucho más accesible. Y cuando decía que me interesaba hablar de, de la sostenibilidad y de, y de, la, y de la riqueza... ...no en términos tan solo estrictamente monetarios. Um, hay un ejemplo aquí de Barcelona... ...que se llama Free Angle, ...que nos parecía muy interesante... ...además se presentó, si mal no recuerdo... ...en el Free Culture Forum del año pasado... ...que es un portal de intercambio de partituras... ...para escuelas de música y profesores. Um, son partituras confeccionadas de forma específica... ...por profesores de... ...profesores, profesoras de música o estudiantes... ...para la pedagogía, para el aprendizaje. Y entonces están utilizando el mismo modelo que en las publicaciones científicas de Open Access para tener este repositorio de partituras que pueden intercambiarse diferentes profesores de diferentes escuelas de música. Con esto, ¿qué hacen? Generar un recurso que de otra forma sería muy caro, acceder a estas bases de datos y compartirlo entre, pro entre la propia comunidad de, de formadores y formadores de música. Hace genera un recurso colectivo, reduce los gastos y genera un valor añadido. Entonces vemos que la sostenibilidad no tan solo tiene que ver con la producción de, de cierta esfera monetaria, sino también tiene que ver con cómo generas esta riqueza de forma colectiva. Riquezas que, en este caso, es una riqueza completa, que, pues eso completa ¿no? de carácter educativo y que facilita que todas estas escuelas que están en red puedan disfrutar de este recurso. Entonces, aquí tres ejemplos. ...que teníamos de, de acceso y distribución... ...donde vemos que la idea de emprender... ...y de generar modelos sostenibles... ...escapa de, la, de esa categoría más tradicional de emprendedor... ...y busca esta idea de riqueza colectiva. ¿no? En producción de nuevas obras... ...es decir, esto es acceso, distribución y acceso... ...en producción de nuevas obras tenemos otros ejemplos... ...por ejemplo, uno de ellos es Vila Web Barcelona. Bueno, no voy a explicar mucho VilaWeb... ...porque lo conocéis de sobra... ...pero el, pro, el proyecto que tiene Vila VilaWeb Plus es muy interesante porque es una, una comunidad muy activa de lectores editores de lectores que contribuyen a, a dar contenidos y aquí ya veis que estoy hablando de es difícil distinguir entre quién es el productor y quién es el consumidor entonces a empezar la categoría a hacerse un poco más difusa que a través de una suscripción anual de 60 euros a, y tienen acceso a ...a espacios donde se puede decidir sobre los contenidos del propio periódico... ...es decir, empiezan a entrar como una comunidad activa a decidir los contenidos... ...las fórmulas, el, el, el propio progreso del periódico, ¿no? Entonces rompes esa idea de, de la editorial como un consejo cerrado... ...que toma decisiones sobre los contenidos y entonces lo abres, lo expandes... ...entonces nos parecía súper interesante, además es un medio que como ya bien sabéis... ...funciona muchísimo y tiene mucha difusión y tal... ...y están trabajando en liberar todos los contenidos en Creative Commons... ...y por eso nos parece también muy interesante en Ámsterdam, por ejemplo está la Blender Foundation que estuvimos trabajando con ellos producen la, el Blender que es el software para producir um, animaciones en 3D entonces ellos ahora mismo están con un, un, un, unos beneficios de 500.000 euros al, al año que consiguen a través de la venta de productos y, y de DVDs de ¿no? de, de que se hacen con el propio software o productos que están generando ellos de forma específica entonces vemos que es un modelo que empezó siendo software privativo pero llegaron a un momento en que decidieron abrir el código y e integrar. No es toda la comunidad en este caso, sí que hay niveles de acceso, pero hay una comunidad muy activa de, de desarrolladores y después hay una serie de funcionalidades que también se pueden a, a, a abrir el resto de, al resto de la comunidad. Por último, os quería hablar un caso que nos parece muy interesante, que es una, una productora de audiovisual de Amsterdam, se llama Submarine, Ellos no, no tienen una relación muy directa con la cultura libre, pero sí que nos, no, no, cuando, cuando les entrevistábamos nos, no, nos propuso una cosa, nos comentó una cosa que después ha ido repitiendo en muchas de las entrevistas a, a otras empresas que, de producción de contenidos que hemos visto. Y Submarino lo que nos decía es que ellos en el fondo generan productos audiovisuales de muy alta calidad, normalmente compra de televisiones que distribuyen en canales o cines comerciales, tienen ayudas públicas, es decir, como que ellos ya saben que sus productos están siempre cubiertos los gastos de producción y siempre hay un beneficio, es decir, como que no les preocupa mucho eso, además tienen un nicho muy específico, de muy alta calidad, trabajan con, pues eso, con autores de, de videoarte muy conocidos o directores de cine muy específicos para hacer contenidos para... Entonces, una de las cosas que nos contaban es que ellos realmente no creen en la propiedad intelectual, es decir, que ellos ponen licencias de copyright, pero no porque eso les reporte beneficios económicos, sino porque generaba un, un, un trato moral. Es decir, lo ponen en unos términos que después nos llama la atención porque empezaron a reproducirse. O sea, para nosotros es más una garantía de que esta obra va a tener... ¿no? Entonces, como que abocaban simplemente por los derechos morales y no por los, por, por los otros, por los de explotación económica. Entonces, hablaban en el fondo de si hubiera otra cosa que pudiera garantizar que nosotros tenemos cierto control de que esta obra pues, no se malarchive, no se, no se pierda la autoría, no queremos, no, no, no necesitamos el copyright como modelo económico, nunca ha sido nuestro modelo económico. Y esto empieza a repetirse mucho, de gente que utiliza el copyright, pero que nunca lo pone en acción, es decir, nunca ha denunciado por el uso, nunca ha denunciado cuando ven un vídeo suyo en YouTube o en no sé qué, no, no, no, es mínimo lo que van a perder pero sí que siguen apostando por la necesidad de pensar algún tipo de convenio, algún tipo de forma que garantice esos derechos morales. ¿no? Entonces, era una cosa que nos parecía interesante, que incluso desde los ámbitos más comerciales vieran que la propiedad intelectual como fuente de riqueza redundaba, no era, no era la fuente de riqueza realmente, pero están buscando otro, otra fórmula, un sustituto que garantice eso. ¿no? Bueno, allí esto se repitió en muchas conversaciones, ya empezamos a hablar de Creative Commons, Sports, ¿no? como... ...qué tipo de modulación puedes tener a las licencias, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver una cosa que nos llama la atención y que por eso traigo aquí. Crowdfunding. Dentro de, del momento actual y de esta crisis económica que a todas nos ha azotado y nos ha afectado, la sostenibilidad de los productos y de las producciones culturales pues es, es un problema generalizado. Y en ese sentido el crowdfunding es como este hermano oportunista que ha aparecido y que está llamando la atención y que a los medios les ha gustado mucho, como darle mucho resueno, y el crowdfunding es la solución a muchas cosas. Y desde la cultura libre queríamos pensar qué es el crowdfunding y cómo podemos, cómo podemos pensarlo para que beneficie de forma clara a las comunidades. El año pasado ya en este mismo foro hablamos de ciertos problemas que tiene el crowdfunding jurídicamente o como modelo, y obstáculo, el informe sobre el crowdfunding sí que está colgado en la web del Free Culture Forum y lo podéis encontrar también desde la web de Exnet. Así que no voy a repetir los casos de estudio ni, ni, ni voy a entrar. Sí, pero sí que quiero hacer cuatro palabras sobre la relación crowdfunding-cultura libre. Sobre todo porque nos hemos ido dando cuenta que hay como dos tipos muy claros de, de formas de concebir el crowdfunding. Una como la preproducción o precompra de productos. Es decir, gente que dice yo doy... 5 euros y voy a sacarme un reloj de 10. Entonces es un sistema de precompra que poco tiene que ver con lo que nos interesa. Pero otros modelos donde el crowdfunding sí que se ve como una forma de invertir de forma colectiva en algo que va a tener una dimensión, un retorno social. ¿no? Y es allí donde sí que nos interesaba pensar un poco más qué puede aportar la cultura libre al crowdfunding. Sobre todo porque hemos visto que faltan establecer ciertos parámetros, como los que puede tener ya, por ejemplo, la banca ética. Para definir qué es ese retorno social, para definir qué es ese bien común que se produce. Y el bien común, que es uno de, de estos temas de, de, de política. Um, ¿Cómo se llama? No tengo resaca, pero me parece. De economía política. De economía política, ¿qué es el bien común? Son las preguntas claves de economía política vuelve a aparecer y creemos que es un tema que hace falta debatir bien y, y ver cómo podemos sacar parámetros para ver efectivamente qué retorno tienen ciertas obras de crowdfunding, cómo es el retorno colectivo y cómo se puede medir con indicadores ese retorno colectivo y cómo se puede distinguir de forma clara este crowdfunding que pensamos que es generativo, que es productivo para la comunidad, de estas otras formas de crowdfunding que son simplemente tiendecillas de, de diseño, de libros, de camisetas, de lo que sea, donde hay una precompra y, y poco más ¿no? y no hay impacto social de ningún tipo. Entonces, empezamos a ver que hay como una distinción entre las plataformas que buscan los beneficios privados versus las que buscan el, el generar bien común. ¿no? Entonces, nos, nos interesaba todo que desde la, la política pública se tenía que apoyar sobre todo a las plataformas que producen bien común. Es decir, que no tiene mucho sentido que, la, que las administraciones públicas estén ayudando a plataformas que simplemente son sistemas de precompra. No tiene A nivel de política pública no tenía mucho sentido, pero sí las que pueden generar cierto impacto más allá del producto. En ese sentido, también recomendábamos que aquellas plataformas que son transparentes, que publican datos, que generan datos y que se hacen públicos y son capaces de rendir cuentas, no Esta palabra accountability, que es muy importante, sí que se deberían promover, sí que se deberían ayudar y sí que podemos entender que tienen un uso más allá de los objetos que producen. Y ahora mismo que las, plataformas, que las administraciones públicas, en su afán de recortar todo lo que pueden, están... ...intentando introducir el crowdfunding... ...como modelo de cofinanciación... ...de productos culturales... ...desde aquí queremos dejar muy claro... ...que no creemos en el copago cultural... ...es decir, no creemos que la administración pública... ...tenga que hacer crowdfundings... ...para financiar bienes culturales... ...que ya hemos pagado con nuestros impuestos... ...entonces como que el, no, no nos interesa... ...el copago farmacéutico ni el copago cultural... ...y por otro lado... ...pensamos que tienen que valerse... ...de las plataformas ya existentes siguiendo criterios de transparencia o ¿no? impacto social, sí lo que quieren es promover ciertos productos. Pero no en ningún caso la Administración Pública debería volverse plataformas de crowdfunding o asumir ese papel, ¿no? Que parece que ya se están empezando a, a, a vislumbrar o hay ciertos políticos avispados ¿no? que piensan que pueden recortar un poco de más, pues diciendo, no, vamos a hacer un crowdfunding y si a la gente no le interesa, ¿no? Entonces, como ese interés, no queríamos desde aquí apoyarlo y pensamos que la política pública tenía que ir hacia otra dirección. Por otro lado, es necesario generar una figura mucho más clara, que es el microaccionariado, es decir, es una figura que está muy difusa, que no hay una regulación a nivel europeo que lo pueda contemplar, no hay una regulación integrada, y sí que necesitamos que haya una regulación sobre aquellos proyectos que pueden generar retornos, que ahora mismo no está muy claro cómo es. Es decir, aquellas personas que deciden hacer una película, que piensan que van a generar retornos y pueden redistribuir, ahora mismo carecen de un marco jurídico que lo permita hacer con claridad. Entonces, pensamos que a nivel de política europea es necesario pensar todo ese ese, ese marco regulatorio para permitir que se puedan trabajar en proyectos de envergadura, que ya sabemos que uno de los límites del crowdfunding es el, el baremo de, de dinero que puedes recoger, ¿no? Pasados ya los 6.000 euros es casi imposible en Estado español, por lo menos, financiar un proyecto. Eso te limita mucho a qué tipo de proyectos son, ¿no? Bueno, Entonces, eso. Simplemente es necesario diseñar estos indicadores de impacto social, siguiendo las pautas, de la cultura libre, el acceso y la transparencia, capaz de reforzar las comunidades y contribuir al bien común. Pensamos que el crowdfunding, en ese sentido, nos interesa más que la producción de objetos para uso privado. Esta categoría de instituciones de la memoria es, a nuestro entender, muy interesante también. Porque vemos, y cuando hablo de instituciones de la memoria, que es un término traducido directamente de, del mundo anglosajón y aquí no tiene mucho, mucho uso, estamos hablando de archivos, archivos públicos, bibliotecas, museos, mediatecas, fonotecas, es decir, todos esos equipamientos públicos que, de golpe y en muy poco tiempo, se han dado cuenta que su acervo, que lo que ellos conservan, no es lo que ellos que conservaban. Es decir, hasta hace poco un museo pensaba que lo que conservaba era cuadros, ya se ha dado cuenta que los museos guardan cuadros, pero tienen copias digitales, tienen textos, tienen PDFs, tienen imágenes, tienen toda una doble colección que ha empezado a digitalizar sin saber muy bien cómo se gestiona o qué es eso. ¿no? En algunos casos, como por ejemplo cuando estamos a la BBC, es brutal, es decir, la cantidad de material que tiene la BBC en sus archivos es increíble, ¿no? Y entonces estamos en un momento de transición donde pensamos que la cultura libre efectivamente puede cambiar y puede suponer, puede imponer o puede intentar sugerir cierta idea de cómo debería gestionarse esto. Entre otros casos porque todo este acervo puede ser privatizado rapidísimamente, que es lo que está empezando a pasar. Es decir, colecciones públicas que tienen mucho material que no tienen realmente una noción de qué es la esfera digital o cómo se conserva, cómo se distribuye, cómo se facilita el acceso, y que simplemente delegan en empresas privadas para que gestionen todo eso privatizando y cerrando el acceso a bienes comunes. Entonces, en ese momento, estamos en el momento en el que hay que hacer incidencia en ese sentido y abrir cierta reflexión sobre este nuevo acervo cultural digital, que está cada vez creciendo de una forma exponencial, cada vez hay más material, y... Hay mucho desconocimiento aún en cómo gestionarlo, cómo distribuirlo. Sabemos que todo eso potencialmente puede generar mucha riqueza. Es decir, los archivos de televisión española, todo, digital, puede, generar, puede ser una fuente de riqueza. Además, una fuente de riqueza común. Y tenemos que ver cómo se puede llegar a esos pasos. ¿no? Y cómo... ...introducir estándares, que ya hemos trabajado mucho de la cultura libre... ...para que todo eso no acabe privatizado y siendo comercializado por empresas privadas. Por ejemplo, estuvimos hablando con Images for the Future, una organización holandesa... ...que ha integrado cuatro archivos públicos diferentes... ...y que ahora mismo nos decían, hemos digitalizado 91.000 horas de vídeo. Es muchas horas de vídeo digitales. Tenían ahora mismo 22.000 horas de cine, 98.000 horas de audio... ...y 2,5 millones de fotografías. Es decir, tiene un acervo digital enorme. Solo el mantenimiento de eso... ...ya se les lleva el presupuesto. Entonces, por un lado... ...tienen que garantizar el acceso gratuito... ...porque venían de museos públicos... ...de acceso gratuito... ...y esto es contenidos públicos... ...pero... ...también están buscando... fórmulas en que empresas culturales... ...puedan... ...explotar esos contenidos sin... Que eso implica privatizar o cerrar el acceso. ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora mismo estas cuatro organizaciones es convertir todos esos materiales en, en Creative Commons, dominio público, para, por un lado, garantizar de sus, sus propios servidores el acceso, pero que todas aquellas empresas que están surgiendo, que quieran hacer copias privadas, um, copias objeto o libros, etcétera, puedan hacerlo y generar otras formas de acceso donde el pago ya está incluido. Entonces, ¿Cómo hacerlo para que la explotación de ese recurso no vaya en detrimento del acceso público al, al recurso? ¿no? Entonces, es, una, es uno de los grandes problemas que nos, nos encontramos en este caso. Otro de, otro de los casos de estudio más interesantes con los que hemos tenido contacto sido los archivos de la BBC, como ya comentaba, en Londres. Tienen 600.000 horas de metraje televisivo digitalizado. 600.000 horas de historia de la BBC que es, es como a mí me, a mí me flita, a mí me gusta la vez entonces como piensa esto, se dormir aquí todo el día ¿no? y verlo todo. ¿no? Entonces, empezaron a hacer un plan de política pública que me parece de los más innovadores y que a nuestro entender marca mucho cómo, es, cómo tendrían que ser, que se llama el Digital Public Sphere, la esfera pública digital. Recuperando esa idea de que hay una esfera pública, en este caso digital. Entonces, ellos saben que la BBC tiene una responsabilidad pública y tiene, tiene un compromiso con su público. Y son obras pagadas, además, en el caso del Reino Unido está muy claro, porque toda la persona en el Reino Unido que ve la televisión, que ve la, C, la BBC, tiene que pagar un impuesto extra para ver la BBC. Por lo cual, sabe muy claro que esos contenidos los ha pagado de forma directa. Es decir, hay un impuesto que... Sabes exactamente cuánto has pagado por, por producir acceder a esos contenidos. ¿no? Entonces, esa idea de servicio público es lo que no quiere pe perder la BBC. Entonces, ¿cómo no perder su idea de servicio público? Y por otro lado, lo que nos decía Tony Agué, que es el director del programa de Esfera Pública Digital, es que ellos saben que ahora mismo tiene más riqueza los programas sin editar, es decir, los brutos, que los programas editados. Es decir, que la BBC tiene tan cantidad de brutos, de entrevistas a políticos, de metrajes de documentales, de todo lo que os podéis imaginar, que eso en el futuro va a tener mucha más riqueza para productores y productoras audiovisuales que los, progr los programas ya editados y cortados. Entonces, les interesa hacer todo ese bruto también accesible. Lo que les pone en una situación compleja, por la cantidad de derechos que involucra, pero al mismo tiempo sabiendo que ese es el mayor servicio público que puede hacer la BBC. Facilitar a la ciudadanía que acceda a los brutos de todo este material, tanto para historiadores, archivistas, investigadores, investigadoras, empresas, etc. Entonces, cómo permitir, cómo acceder a todo ese material y cómo facilitar que todo el mundo, es decir, tanto investigadores como empresas, puedan beneficiarse de eso. ¿no? Entonces, lo que, lo que nos decía Tony aquí es que ahora mismo ellos saben que tienen... Elementos muertos, tiene un archivo de elementos muertos y lo que quieren es devolverle la vida a todo ese material, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo sin perder la noción de servicio público, permitiendo generar riqueza? Es decir, que todas esas externalidades se puedan capturar y se puedan convertir en objetos de riqueza y nunca poner a la ciudadanía en problemas de acceso a los contenidos, ¿no? Y por eso nos parecía uno de los programas de política pública más interesantes en ese sentido. Aquí mismo en Barcelona es la Fundación Tapies, tiene un proyecto llamado las Combinatorias, que también que está haciendo junto a la Politécnica Cataluña, a través de un plan Avanza, que la plataforma tiene un objetivo de liberar tanto obras como documentos, informes, materiales generados por la Fundación, que puedan tener una utilidad pública. Es decir, todos sus archivos, sus notas, sus cartas, sus notas de prensa, de notas de sala, textos críticos, fotografías, todo eso están... ...digitalizándolo y poniéndola a la disposición de la ciudadanía bajo una licencia Creative Commons. En la mayoría de los casos la, se han optado por dominio público. En algunos materiales han tenido que optar por licencias más, más restrictivas porque había terceros o había problemas de, de licencias ahí. Entonces, hemos visto como todas estas instituciones tienen el mismo problema... ...y es cómo facilitar y cómo no perder el servicio público y facilitar que se pueda generar riqueza... A, a terceros, riqueza cultural y riqueza económica a la misma vez. Entonces, pensamos que esta es un área de política pública que necesita trabajarse mucho y donde los parámetros que hemos venido utilizando la cultura libre tiene mucho que aportar. Por último, y no quiero alargarme mucho más porque he conseguido despertaros un poco de vuestro pequeño letargo matinal resacoso y no quiero perder este público tan fiel… Una parte sobre los espacios independientes, sobre hub clubs, talleres, espacios independientes, hubs, espacios donde la gente se reúne, donde produce, donde colabora, donde comparte. Y vemos que hay muchísimos de estos espacios que están generando riqueza de forma colectiva, ya sea a través de convertirse en pequeños centros de innovación, es decir, a través de la producción colectiva de saberes, de software, de, de cultura, de ideas pero también espacios de mucha experimentación que tienen retornos sociales clarísimos y externalidades clarísimas. ¿no? Todos esos espacios ahora mismo se encuentran siempre con una lucha constante contra el, el precio del suelo, ¿no? que es el enemigo real de los espacios. ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo garantizar que toda la ciudadanía, en el momento en que estamos... ¿no? <coughs> No pierda el derecho a, a tener un espacio, ¿no? y aquí me hablo de la ciudadanía en general, no solo de estos espacios culturales, sino que estamos en pleno conflicto de desahucios, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que pensar en ese marco y también cómo garantizar que estos espacios independientes puedan seguir prosperando, puedan seguir generando innovación y puedan seguir generando modelos económicos y para, para la cultura libre. Entonces, estas. Es... Tenemos aquí una serie de, de entrevistas a espacios para ver cómo son sus modelos de, económicos, cómo son sus modelos de organización, cómo son su producción de autoinstituciones que nos interesa mucho ese, ese concepto. ¿no? Cómo instituirse como espacios que puedan producir riqueza colectiva. Llegaos a este punto, voy a leeros ya las 10, son 11 recomendaciones claras que hacemos en el informe y con eso, si os apetece, abrimos ya un pequeño debate de preguntas... El primero hablamos de que el modelo de open access debería aplicarse a la cultura siempre que sea posible. Es decir, ese modelo en el que todo lo que se produce con fondos públicos debe ser liberado, es una de las, de las ideas que pensamos que tiene que introducirse tanto en instituciones culturales como, como pues eso, espacios como el mismo, museos, galerías, etcétera, etcétera. ¿Cómo introducir esa idea de que lo que se ha financiado con fondos públicos pueda volver al público? Y no sea las instituciones públicas unos productores de contenidos que se privatizan. Entonces, es una de, la, de las grandes recomendaciones que hacemos. Segundo, la neutralidad de la red es un requisito necesario para que todos estos emprendedores de la cultura libre, todos esos espacios, todos estos colectivos puedan generar riqueza, puedan comunicarse, pueden destruirse puedan vivir. Entonces, la neutralidad de la red es un prerequisito para que haya riqueza. Es necesario que las entidades de gestión colectiva apoyen y no imposibiliten el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio de la cultura libre. Es decir, tenemos que buscar si hay que cambiarlas o hay que transformarlas para que no sean el obstáculo, sino que sean un elemento que contribuya a que esto pase. Y ahora mismo que están empezando a incorporar licencias Creative Commons, no hacer para que, esté, que, que las que están operando en, con objetivos no comerciales acaben teniendo que responder a una lógica de objetivos comerciales, que es un gran problema que está pasando. El crowdfunding nunca debería sustituir a las ayudas públicas, son cosas diferentes y tienen esferas diferentes. Es neces necesario trabajar un modelo homogenizado, de regulaciones del crowdfunding a nivel europeo y los, procesos, los proyectos que contribuyen al bien común deberían gozar de reducciones en la carga tributaria, es decir, cómo definir cuáles son los que generan bien común y cómo facilitar que… ...no tengan que pagar tantos impuestos... ...o facilitar que lo que producen... ...se distribuya mejor entre lo social. Y esto nos lleva a pensar estos indicadores de... ...impacto social y retorno social... ...para medir cómo la cultura del crowdfunding... ...puede generar cultura rica... ...más sostenible, con principios ecológicos... ...con principios de transparencia, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Hay que crear limitaciones al copyright, sobre todo para instituciones públicas, que tienen que facilitar que todos esos archivos digitales de los que estamos hablando puedan llegar antes a la ciudadanía y puedan ser fuente de riqueza, es decir, cómo hacer para que las instituciones ahora mismo no estén constantemente perdiendo tiempo y dinero en saber de quién responde en cada derecho y cuánto tiempo puede tener o no, es decir, estamos gastando muchísimo dinero público en intentar averiguar que, de quién es cada una de las fuentes de las obras, entonces pues tenemos que ver cómo se puede facilitar y ejercitar este proceso. Un mejor balance del copyright para evitar la excesiva duración de obras... ...facilitando la puesta a disposición, que es otro tema importante. Buscar soluciones creativas para entender el papel de las instituciones... ...de memoria en la era digital, creando mercados y formas sostenibles... ...de continuar sin que ello implica la pérdida de financiación... ...a fondos públicos, es decir, el hecho de que empiezan estas empresas... ...estas instituciones a trabajar con empresas para distribuir... ...y comercializar la obra no debería ir en detrimento... ...de que sigan recibiendo ayuda pública, de que sigan siendo... ...entendidas como los depositarios del acervo cultural y que sea por ello necesario defenderlas. Diez, la protección y el cuidado de estos espacios independientes, de estos hubs, de estos hub labs, de esos espacios, es necesario y tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, necesitamos crear información sobre los um, modelos de financiación, modelos jurídicos, nuevas formas de sostenibilidad de todas estas empresas de la cultura libre que ahora mismo adolecen de faltas de conocimientos especializados, de modelos específicos para que puedan prosperar. Dicho esto, muchas gracias. Tenemos diez minutitos para preguntas, comentarios. Aquí tengo un micro. Para... Me atrevo a hablar, aunque acabo de llegar. O sea, que espero no meter la pata demasiado. Venga. Eh, una cuestión, una primera pregunta que quizás sea ingenua. Eh, Estas recomendaciones que espero que todos aquí um, damos, eh, ¿para quién ¿Para, o para quiénes son exactamente? Eh, y luego una más eh, concreta. Aquí espero no no lo hayas comentado ya anteriormente eh, sobre el crowdfunding y la relación con las instituciones un proyecto que todos conoceremos que es Goteo, que está buscando una forma de potenciar el crowdfunding implicando las instituciones eh, con un mecanismo que es relativamente sencillo, pero es interesante. Las instituciones se comprometen a eh, duplicar eh, todas las aportaciones eh, de la, a través de la financiación colectiva para cierto tipo de proyectos, escogidos no sé exactamente ahora con qué criterio. O ¿Qué opinan los demás de esta, de esta Efectivamente, um, esto es un informe financiado por la Unión Europea, el programa Cultura, que lo que busca es financiar propuestas o, o investigaciones que les pueda ayudar a, a generar nuevos modelos de política pública. Entonces, en ese sentido, sabemos que esto va directamente a ellos, es decir, tenemos la obligación y por eso se ha producido el objeto de que ellos tengan que recibir esto, es decir, y por otro lado, hemos ya en el proceso de producción de esto, hemos trabajado con muchas organizaciones, con lobbies, con grupos de interés, hemos estado viajando a Bruselas, hemos ido colaborando para redactarlo, para no alienar a nadie, que son gente que está al tanto de esto y que pensamos que tiene capacidad y tiene voz a la hora de decidir sobre políticas públicas europeas. En ese sentido, esas son las dos vías de, de, de impacto principales, más allá después de la distribución y difusión que pueda tener el objeto en la circulación, etcétera. Y obviamente Goteo ha sido, cuando cuando hicimos el informe primero de crowdfunding y ahora cuando hemos elaborado este, Goteo es una es uno de los referentes, uno de los que más están aquí, entonces hemos podido hablar con ellos mucho, nos han inspirado y hemos muchas ideas de, de ellos, nos parecen muy interesantes y son los que más están aquí en el Estado español trabajando, esta idea de retorno social, así que sin duda es un referente. en concreto al mecanismo de, no recuerdo cómo lo llaman, uh, ¿cómo? llaman convocatorias? Uh, ese es el mecanismo en que, no, tiene otro nombre, en que ellos eh, implican unas eh, instituciones concretas y, digamos, trabajan juntos y las instituciones se comprometen a poner en dinero público eh, el equivalente de lo que el proyecto pueda conseguir por financiación colectiva. ...sería como un modelo híbrido, porque hasta la fecha yo estaba muy convencido de que un proyecto es público y tiene financiación pública, entonces ya tiene una financiación colectiva por la vía tradicional, o bien busca una financiación colectiva por la vía del crowdfunding. Este modelo de goteo parece crear un híbrido que así de entrada, a mí personalmente me parece muy, muy sugerente, muy interesante, para forzar el mecanismo normal de funcionamiento de la institución, antes de pasar por un trabajo de lobbying... ...en la Unión Europea, que es, es efectivamente necesario, ¿no? Pero es una forma como táctica mucho más inmediata, si es que funciona. Pero quería saber la opinión tuya y... y sí, Eso, um, hay un modelo que se llama Crowd Culture, que es un, un modelo muy parecido... ...que opera en Estocolmo y que tiene este mismo funcional Es decir, siempre se trabaja con la Administración Pública para aportar... El, ...si llegan a un 50% de financiación, la Administración Pública se compromete... ...a pagar el otro 50%. Pensamos que es una... puede ser muy interesante, siempre y cuando eso no implique eliminación de otras ayudas o no vaya en detrimento de los programas ya existentes, es decir, si, si suma, nos parece muy bien. El problema es cuando estos programas empiezan a sustituir programas ya existentes o se pierden áreas de competencia, áreas de interés, porque hay mucha gente que ahora mismo no conoce esas plataformas, no accede digitalmente a tal, entonces, ¿cómo hacerlo para que no discrimine a aquellas comunidades, personas que no están habituadas a estas redes, por ejemplo, no? O las comunidades que no tienen una fuerte presencia digital, por lo cual no podrían, pues eso, comunidades de ancianos que no pueden cofinanciar su centro cívico a través de un crowdfunding porque no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, si no es discriminator discriminatorio para ciertos colectivos, nos parece interesante. Rubén, no vale. <ríe> Es, eh, es sobre las, bueno, muy guay el informe, eh, sobre lo de las instituciones de la memoria, eh, que es, claro, eh, hablabas de la BBC y es un, es un caso clarísimo, además, y de cómo se responsabiliza de ese servicio público a través de, de archivar y sistematizar todo el material digital, pero, eh, claro, hay un reto muy bestia, por ejemplo, en todo lo que son producción de archivos de memoria de manera distribuida, ¿no? Es decir, que no está centralizado, no hay institución, ¿no? O que a lo, a lo mejor lo media un... ...un archivo que puede llegar a ser privado, aunque, tiene, ¿no? aunque tenemos acceso a él. ¿no? Me refiero al ejemplo clásico de algo así. Es decir, una memoria que a lo mejor no se remonta hace 60, 70 años... ...sino que incluso una memoria digital inmediata. ¿no? Uh -huh. Me gustaría saber un poco el diagnóstico de eso... Y, ...y qué otras cosas habéis visto, igual modelos mixtos que sean público privados algo así. Y luego otra cuestión sobre la memoria también, instituciones de la memoria... ...que esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Big Data. ¿no? Es decir, toda esa información que se genera, que a lo mejor no son imágenes y tal... no ...y que normalmente también ocurre un poco lo mismo, hay modelos mixtos y tal... ...es decir, que toda esa información que se genera en la red... ...a no ser que haya salvajes como Toret y compañía... ...que hacen los database y los distribuyen y los manejan comunitariamente... ...lo que ocurre es, es un poco lo mismo, ¿no? Es un modelo a veces híbrido y que no sabemos, no sabemos muy bien qué va a ocurrir con eso. Sí, efectivamente... Ahora mismo estamos en un momento de indeterminación bastante importante y vemos que cada institución está intentando prever. Uno de los casos era, por ejemplo, los archivos de Cinecitat ¿no? en Italia, que dejaron de tener pasta para pagar el servidor donde tenían digitalizada su colección y llegaron a un acuerdo con YouTube para tener un canal de Cinecitat que es el que alberga todos sus contenidos. Entonces, de repente, ellos ya no tienen acceso directo a sus contenidos porque los tiene digitalizado YouTube. ¿no? ¿Qué era interesante? En el tema de reducción de costes, no, es que hayamos una plantilla de tres personas, hayamos ocho, ¿no? porque de repente todos está allí pero claro, habrá dilemas político morales muy interesantes, entre otros, lo que tienen ellos es colecciones de metraje, metraje, metraje, de Mussolini, nazis, cosas así, que de repente ha empezado a, a triunfar mucho en la red, con muchísimos comentarios, cuando, claro, una cosa es acceder a este contenido desde una archivo nacional que te contextualiza y tal, y otra cosa es, claro, empezar a distribuir vídeos de nazis porque molan, ¿no? Entonces decían, ¿cómo podemos hacer que la propia plataforma no descontextualice nuestros contenidos, ¿no? esta memoria nacional que quieren promocionar ellos, y por otro lado sea una herramienta educativa? Y por otro lado no acosemos la censura, porque de repente cuando YouTube empieza a ver comentarios sobre nazis, elimina los vídeos. Entonces, ahí tenían como un debate interesante, ¿no? Este modelo híbrido... Y por otro lado, claro, es el problema clásico. Um, si la empresa privada decide cambiar sus parámetros, pues pierdes el control sobre tu obra. no Entonces, como que era uno de los casos interesantes. Google, por ejemplo, ahora mismo está trabajando con la casa de Ana Frank en Ámsterdam para hacer una especie de, de museo virtual de eso ¿no? y, y digitalizar todos sus contenidos y ofrecer un espacio. Con, con, bueno, con este tipo de interrogantes que se suscitan. ¿no? Entonces, vemos que ahora mismo otro proyecto parecido eh, digo parecido no pero interesante es europeana ¿no? que es un proyecto de la Unión Europea que busca aglutinar todos los archivos digitales nacionales ¿no? y ponerlos bajo la misma licencia y, la, y acceso desde todos los países ¿no? que sería como la macro el macroarchivo, ¿no? controlado por ciertos elementos de las diferentes instituciones que lo pero no tengo un, no, personalmente no, no, no soy especialista en esto ni tengo un diagnóstico pero sí que creo que estamos en un momento donde si es posible empezar a introducir ciertos estándares de transparencia, de accesibilidad, de accountancy, en este tipo de programas, es un buen momento porque todo lo contrario a lo que deseamos puede pasar. Y es la introducción creciente de empresas privadas, ¿no? Uno de los casos que, que encontramos que no puedo nombrar porque están en un conflicto era, habían contratado a una empresa para digitalizar todo su archivo, y había introducido un codec privativo que solo ellos podían controlar. Entonces, para tener acceso a sus, o transformar sus propios contenidos, tenían que volver a la empresa madre y pagarle después a ellos por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, claro, habían gastado unos cuantos millones de euros en un proyecto que les había desposeído de sus contenidos. Entonces, ahí es, como es donde es necesario generar por lo menos este debate y este conocimiento que aún no está muy desarrollado, ¿no? Sobre Big Data no te voy a contestar porque sé que hay un panel esta tarde que va a hablar específicamente de ello y creo que va a ser mucho más competente que yo en ese sentido. ¿Alguna pregunta más o me dejáis salir a respirar? Pues lo podemos dejar aquí. Sí, bueno, pues de todas formas están allí en la parte final donde están los, esa gente detrás de ordenadores que no paran de tuitear, así como, como fuentes de Twitter. Hay copias del libro, podéis mirarlos y podéis comentar y yo estoy por aquí todo el día dando vueltas, así que podemos ya tener conversaciones más productivas y de trabajo por aquí. ¿vale? Muchas gracias.